Hola, mi nombre es Agustín Sánchez Cota. Soy doctorando por la Universidad de Córdoba en el programa Lenguas y Cultura y en la línea de investigación teoría y práctica de los discursos. También lo es en el mismo programa y en la misma línea mi compañero Julio Otero Santa María que colabora conmigo en esta presentación. Él es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster en Comunicación Política. Yo soy licenciado en Humanidades por la Universidad de Córdoba y máster en Filosofía Contemporánea por la Universidad de Granada. Mi tema de investigación es el análisis del discurso transhumanista. Y a colación de ese tema quiero exponer la siguiente ponencia, que se denomina Nueva Normalidad Individual o Comunitaria, dataísmo y transhumanismo tras el COVID-19. En primer lugar, aquí está el índice. Voy a hablar sobre el contexto en el que vivimos, la pandemia del coronavirus. Voy a hablar de ese concepto tan extraño llamado nueva normalidad, lo que en teoría vendrá después del coronavirus. Voy a exponer cómo algunos expertos hablan sobre posibles futuros del ser humano, posibles definiciones de esa nueva normalidad. Tenemos el dataísmo y el transhumanismo, en este caso. Voy a hablar de cómo el primero... Ha, tenido, ha experimentado un auge y el segundo ha experimentado precisamente una caída. Pero eh, me voy a centrar en ambos casos por igual y voy a hablar de problemas que representan eh, ambas soluciones, ambos, ambos destinos, mejor dicho, ambos futuros. No quiero hablar de destinos porque no están fijados. Eh, y vamos a descubrir que conllevarán inequívocamente a una anulación del individuo por ambas partes. Entonces, eh, las voces críticas que denuncian esta cuestión también exponen diferentes soluciones, soluciones al dataísmo y soluciones al transhumanismo, y vamos a descubrir que esas soluciones tienen mucho que ver con la medidas que hemos establecido para defendernos de la COVID-19. Con ello llegaremos a las conclusiones que terminarán esta presentación. Muy bien, pues vamos con el contexto, con el contexto de la pandemia. Como bien sabemos, eh, vivimos una pandemia mundial del coronavirus. Esta comenzó, la epidemia comenzó en diciembre de 2019 y se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo. Eh, bueno, pues actualmente creemos que estamos al final quizás de la segunda oleada. Ya hemos vivido una primera oleada mundial, ahora estamos quizás al final de la segunda. Y existe una posibilidad de que no haya una tercera, dado que están apareciendo las, las vacunas desarrolladas en tiempo récord para frenar la pandemia. En consecuencia, quizás estamos ante el fin de la pandemia. Eh, con las certezas y las incertidumbres que tenemos, lo que sí sabemos es que planteamos este problema desde una lógica temporal. La pandemia tuvo un inicio y creemos que tendrá un final. Y en ese final es donde entra el concepto de nueva normalidad. De nueva normalidad sabemos muy poco, porque en la pandemia aún no ha terminado, aún no sabemos cómo, cómo va a materializarse. Pero hay, hay cuatro cosas fundamentales que podemos decir. Primero, que nueva normalidad es un término casi contradictorio, es un oxímoron. También sabemos mmm, que carece de una definición concreta porque aún no hemos llegado a ese momento. Sabemos que será, por el contenido, una nueva forma de vivir nuestro día a día, una nueva manera de, de ser que llegará a, a ser habitual, valga la redundancia, y que será diferente de como vivíamos antes de la pandemia. Y también sabemos, y esta es la característica quizás más importante, que eh, la tecnología de vigilancia ha aumentado en todos los procedimientos humanos y estos han sido para controlar la pandemia. Pero también se pueden extender estas medidas para controlar futuras pandemias, futuros riesgos, o para aplicar futuros beneficios. Hay que entender que, desde un punto de vista beneficioso, la tecnología de vigilancia fue aplicada en España en octubre de 2019 para mejorar los servicios de transporte. Bueno, pues eh, dentro de los posibles futuros del ser humano, dentro de esas posibles nuevas normalidades, Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí, nos habla de los dos posibles futuros, del dataísmo y del transhumanismo y lo hace en su obra Homodeus. El dataísmo, él lo define como la religión de los datos y, bueno, eh, nosotros en España lo denominamos como algoriceno, a veces, eh, es un contexto en el futuro en el que todas las actividades humanas están controladas por los algoritmos predictivos alimentados a través del Big Data. Desde el punto de vista de Harari, es el fin del antropoceno, que es aquel, aquella era en la que todas las actividades o las actividades de mayor impacto eran las humanas, ahora serían las actividades algorítmicas. También comúnmente se ha hablado de la era de la inteligencia artificial en este sentido. La segunda posibilidad que nos da Harari es el tecnohumanismo, que conocemos en los ámbitos académicos como transhumanismo. Es un contexto futuro en el que el ser humano mejora sus capacidades a través de medios tecnológicos. Bueno, sabemos... ¿Por cuál se decanta Harari? Porque el título de su obra no es Homo Data es Homo deus. Sabemos que se decanta por el tecno por el transhumanismo, mejor dicho. ¿no? Pero eh, su análisis pertenece a 2016, como podéis ver en la fecha, y en consecuencia es previo a la pandemia. Harari consideró necesario actualizar su análisis y durante la pandemia publicó El mundo después del COVID. En él habló del auge del, auge del dataísmo, y curiosamente, curiosamente, en España, el experto en transhumanismo Antonio Dieguez publicó, por el contrario, eh, la caída del transhumanismo. Él estableció que la pandemia eh, estrechaba la relación de la humanidad con sus límites mortales y, por tanto, era la decadencia del transhumanismo. Eh, podemos ver en las fechas que no hay eh, ni un mes de diferencia entre ambos artículos, uno del Confidencial y otro del Financial Times. Bueno, veamos un poco los posibles problemas del, del dataísmo. ¿no? Eh, Harari, en ese artículo, eh, establecía la cuestión del problema de la vigilancia totalitaria, que se podría establecer a través del control de los datos por parte de los gobiernos. Pero en un análisis mucho más complejo, en un libro mucho más complejo, que le pertenece a, a Shoshana Zuboff, denominado La era del capitalismo de la vigilancia, ella establece precisamente que desde el punto de vista económico vamos a encontrar un nuevo orden donde los datos, donde los datos, como dice la definición, donde la, se reclama la experiencia humana como material materia prima para prácticas comerciales escondidas de extracción, predicción y ventas. Lo que se traduce en que en todas nuestras actividades, que al final todas son a día de hoy en línea, tienen eh, una serie de datos, generan una serie de datos escondidos que son minados por las aplicaciones y al final se, se utilizan para prácticas comerciales escondidas, que, que Zuboff va a denominar como eh, la creación de patrones de comportamiento. Patrones de comportamiento que luego son vendidos a empresas para poder eh, tanto manipular nuestro comportamiento como predecirlo y aplicar ventas y, y, y publicidad en consecuencia, que se extiende tanto al ámbito del mercado como al ámbito de la democracia, con el caso de Cambridge Analytica y Facebook. Entonces, es, es muy interesante en este sentido eh, cuál es nuestra posición en el, en el contexto del capitalismo de la vigilancia. Para, para Zuboff no somos, como dice la cita, no somos ni los clientes, y también el dicho, el famoso dicho de si es gratuito es que tú eres el producto, también es incorrecto en este contexto. Nuestra posición en este capitalismo es ser la fuente de, digamos, el surplus, digamos, el excedente material del capitalismo, aquellos datos que parece que no sirven para nada, que recoge Google, que recoge Facebook, que recoge Microsoft, son datos que parece que no sirven, pero cuando se recogen y se crean los patrones de comportamiento, son auténticos productos para vender y los auténticos clientes son las empresas que compran estos patrones. En cambio, si hablamos ahora un poco del, del transhumanismo, podemos ver que bueno, el transhumanismo es la ideología del mejoramiento humano. Eh, Max Moore... En su obra quizá más reciente, el lector transhumanista, donde se recogen todos los principios del transhumanismo, lo define como el estudio de las ramificaciones, de las premisas y de, las, y de los potenciales peligros de las tecnologías que nos ayudarían, que nos ayudarán a superar las limitaciones humanas y el estudio relacionado de las materias, de las cuestiones éticas eh, que envuelven el, en el desarrollo de esas tecnologías. En consecuencia, de lo que estamos hablando es de eh, estudiar aquellas medidas que nos van a permitir, que nos van a permitir, esto es eh, irrenunciable, ¿no? desde el punto de vista transhumanista, la superación de los límites humanos. Entonces, podemos, podemos concluir que estamos hablando de la desaparición del individuo actual por un individuo nuevo y mejor, el posthumano Y este individuo, bueno, pues ahí tengo otra cita que dice, los posthumanos son seres que no van a sufrir de enfermedades, de, enfer de envejecimiento o de muerte inevitable. El H+, es el símbolo del, del movimiento transhumanista, y ahí tenéis la portada del libro de Transhumanist Reader. Entonces, bueno, en ambos casos podemos ver, tanto en el dataísmo como en el transhumanismo, que estamos hablando de una anulación del individuo como actualmente lo conocemos. En el dataísmo hemos visto que ya puede ser, como crítica Harari, desde una vigilancia tecnológica totalitaria o, como critica Zuboff, desde un, mercado, desde un control del mercado capitalista. Pero al mismo tiempo, el transhumanismo nos está diciendo también la anulación del individuo contemporáneo porque vamos a la mejora constante hacia un individuo mejor, totalmente diferente al actual, el post humano. En consecuencia, el individuo actual está destinado a desaparecer. Claro que eh, estos autores también ofrecen posibles, posibles respuestas críticas a esta, a esta cuestión. En primer lugar, eh, veamos las respuestas que aportan tanto Harari como Zubov. Harari en su artículo habla del empoderamiento del ciudadano mediante los datos, el hecho de que los datos que, estemos, eh, que estén extrayendo, minando, como se suele decir también de nosotros, sirvan para nuestro propio beneficio, no para el beneficio de los estados ni para el control de la población. Zuboff va aún más allá y dice que el problema está en que los datos están personalizados, están individualizados en cada uno de nosotros. Ahí está el control, ya puede ser estatal o comercial, ya puede ser público o privado. La solución para ella pasa por la anonimidad y por la regularización de estos datos. Para Zuboff, eh, las ventajas que pueden dar los datos son ventajas y, y los algoritmos son ventajas que no tenemos por qué renunciar. Pero eh, son ventajas que se pueden aplicar a través de datos colectivos. Por tanto, estamos hablando de los datos individuales a los datos colectivos, que están puestos, y en ambas críticas lo vemos, al servicio de la comunidad, no al servicio de los mercados ni al servicio de los estados. En cuanto al transhumanismo, hay dos autores importantes aquí, tenemos a Nick Bostrom, que es uno de los mayores críticos transhumanistas, él, él es declarado también transhumanista, y en su, en su artículo, Valores transhumanistas, perdón la repetición, él defiende la posibilidad de mejoras intrínsecas en lugar de mejoras posicionales. Bueno, las mejoras, las mejoras posicionales son aquellas mejoras que proporcionan competitividad, son quizás mayor altura, mayor fuerza... Eh, y en consecuencia son mejoras que simplemente eh, desde el punto de vista de Bostrom no sirven para nada, porque al final lo único que querían es mayor competitividad entre los individuos y alzamiento de los estándares de eficiencia. Las mejoras intrínsecas a salud de Bostrom son las importantes, son las que el transhumanismo debe defender. Ejemplos de ellas son, pues las vacunas son una, una mejora intrínseca porque no solamente mejoran al individuo que la tiene, sino también a los otros individuos porque ya no cogen una infección, por ejemplo, o una mejora del sistema inmunológico. En general, un fortalecimiento también mejora a un individuo e impide que, su, que las enfermedades se transmitan a través de él. Pero también, por ejemplo, dice Bostrom, una mejora de inteligencia hace que si tenemos individuos más inteligentes en la sociedad, en general nuestra sociedad mejore desde su punto de vista. David Wood es un autor menos conocido en los ámbitos académicos, es el líder político del movimiento transhumanista en Reino Unido. Tiene un libro que podemos ver ahí la portada, La superabundancia sostenible. Para David Wood el mejoramiento es la clave para corregir las desigualdades naturales y él considera que estas son una de las fuentes fundamentales de las desigualdades sociales y en general él plantea que el mejoramiento debe ser, debe ser usado para corregir desigualdades. Entonces, la conclusión que extraemos de estos dos autores es que las mejoras beneficiosas son precisamente las mejoras colectivas. Bueno, eh, es relevante que hablemos del factor COVID por un segundo, porque pensemos un segundo en las medidas fundamentales que se nos han impuesto a los ciudadanos para evitar la propagación del virus. Tenemos la cuestión de la mascarilla para no expeler aerosoles, los dos metros de distancia, el confinamiento domiciliario, el teletrabajo si podemos... Eh, de alguna manera, todas estas medidas parecen que anulan al individuo, pero en realidad están destinadas a proteger la comunidad y esto nos lleva en última instancia al florecimiento del individuo, dado que el individuo eh, consigue sobrevivir a la pandemia. Eh, creo que podemos encontrar un mismo guión de problemas y soluciones en dataísmo, en transhumanismo y en COVID si nos damos cuenta, las, las posibles soluciones a las problemáticas establecidas, ya sean por el Big Data, ya sea por el transhumanismo y las mejoras, o ya sea por eh, la pandemia del COVID-19, acaban pasando por defender lo individual, pero siempre a través de una revalorización de la comunidad, o lo comunitario, o lo colectivo, como quieran llamarlo. Pero fundamentalmente estamos hablando de una defensa del principio liberal de individualidad, que pasa, sin embargo, por el principio socialista de comunidad, que podría ser directamente contrario. En resumen, hemos hablado del contexto de la pandemia del coronavirus, de la nueva normalidad, hemos hablado de los posibles futuros del ser humano, del dataísmo, del transhumanismo, cómo uno se está alzando y otro está decayendo, cómo encontramos problemas que anulan al individuo actual tanto en el dataísmo como en el transhumanismo, y cómo las posibles respuestas a la primer, a, al primer futuro posible humano y al segundo pasan por la revalorización de la comunidad para fortalecer al individuo. Y cómo en ese proceso sucede igualmente en nuestro presente contemporáneo en la pandemia del COVID-19. Y por tanto, eh, es, es interesante, lo que, la reflexión que traigo aquí es eh, interesante, eh, descubrir que... A veces el fortalecimiento de la identidad individual pasa por eh, su, digamos, restricción y fortalecimiento quizás de la identidad comunitaria. Es una posibilidad ante la que estamos. Bueno, pues eh, ya he terminado. Eh, ahí tienen mi nombre, el nombre de mi compañero, eh, nuestros correos electrónicos en dirección de Twitter y me gustaría darle las gracias por su atención. Y ahora dejo de compartir.